I am you, you are me, we are one, I am love, I love you. La teoría de yuan Ti es el núcleo de la teoría de la completud de Hongyuan. Es la teoría más importante dentro de la, de la teoría de la completud de Hongyuan. Esta teoría es para ayudar a la humanidad para alcanzar la iluminación. But maybe you will ask, ¿What is Quizás te preguntes, ¿qué es ti Antes hemos hablado de la teoría de las capas de la materia. Todo tiene tres niveles de existencia. Uno es el físico, la materia física. El segundo nivel, energía. Es la energía, y el tercer nivel es la información. Esos tres niveles se están mezclando continuamente como una completud. Como humanidad, tienes tu cuerpo, tienes tu energía en el cuerpo, y alrededor del cuerpo. You have your information, tienes tu información en tu energía, en tu chi y, uh, y en information tu cuerpo. Y tienes también la información de todo el espacio universal. Oh, cells, same. Para las células cerebrales es lo mismo. Cada célula cerebral tiene su campo de energía general. Y cada neurona tiene su información. Hemos hablado de de que la información es un chi, el chi de más elevado nivel y más puro es chi puro. Las células cerebrales, ese nivel de la información, ese chi, se funde constituyendo una completud. Le podemos llamar el campo de chi de las células cerebrales. Is, uh, y ese This es field. el nivel, el campo a nivel de la información, el campo de la información, el chi de la información. Qi called, uh, ese campo Qi. de chi se le llama yyuanti. Everybody, close eyes. Ahora todos cierren los ojos. Visualizamos y observamos y nuestros cerebros, cerebros, las células cerebrales. Bring las células cerebrales son chi condensado, reunido a un nivel físico. En las células cerebrales, el chi invisible fluye, en el nivel del que podemos llamar de la energía, como por ejemplo las ondas electrónicas de las células del cerebro. Que están en el cerebro y alrededor del cerebro. Son como la electricidad que se encuentra en el cable y también se encuentra alrededor del cable. Las células del cerebro y alrededor generan un campo de energía. Waves is one level of Las ondas electrónicas son un nivel de esa energía. Level, Hay otro nivel de un nivel de Chi puro llamado información. All the cells, very El Chi más puro el chi de la información de todas las células cerebrales se funden juntos, se mezclan. Y también conectan con todas las células nerviosas de todo el cuerpo, con el chi con ese nivel de chi de la información del sistema nervioso, formando una completud. Ese chi está en todo el cuerpo y alrededor del cuerpo. Y a ese nivel de la información, ese chi es muy especial. Y puede ir más allá del, del espacio-tiempo. Esto quiere decir que no podemos usar los conocimientos comunes y generales para pensar sobre ello. Es tan puro que realmente va más allá del de espacio-tiempo físico. Algunas personas dicen de esto, es otra dimensión. Esa energía manifiesta otras dimensiones. Va más allá del espacio-tiempo. Es un estado de completud del espacio-tiempo. Está en las células del cerebro y también está en todas partes en el espacio universal. Está en todo. Está en todo el cuerpo, en todas en universo, partes en y en todo en el universo. Está en el pasado y en el futuro, no, no en el no tiempo. Yuanti is such a uh, existence. Yuanti is a type of existence. It's the information level for cells, and the whole body never sales pure tea. Es la completud en el nivel de la información de todo el sistema nervioso y de las células nerviosas. Un chique Gracias. va más allá del espacio-tiempo.